Chan, chan. La verdad sigo sin entender por qué se ponen frente a los letreros cuando van a elegir el mapa. Diablos, de nuevo, de nuevo me ha pasado. Cuando me pongo a grabar me matan, digo. Salen de una vez. Ahora chicos y chicas de YouTube aquí, de nuevo Ryan, con una presentación tarde, sí lo sé. ¿eh? Porque es que me puse a grabar cuando ya entre tarde a la partida. Y hoy estamos aquí en el mapa lunar, creo que se llama. El mapa de la luna. Y estoy jugando solo de nuevo Todavía no tengo ningún compañero de grabación Aunque todos los juegos andan los días, sí lo sé eh, No sé dónde hay cofre por acá, a ver Storage room, i want, creo que aquí hay... cofre, no me cago en ti, tí, no, tío, no, no Sí, sí, sí, sí, abre, abre, abre, abre, abre, puto lag, puto lag, puto lag. abre Pero me muero solo Maldito lag, maldito lag, abre, abre Abre, happy What the fuck, hey, no, es un demonio, es un demonio, es un demonio. Y ahora abre la puerta. Pero tío, qué es la que aquí. Pero, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero, pero, pero, what. Está bien, quédenselo, quédenselo. No quiero, no quiero nada, no quiero nada, vaya. Pero puta madre, qué es la llevo de... Sin palabras. Sin una puta palabra queríamos pasó aquí. Oh, shit. Si alguien me explica por favor qué coños pasó aquí Con una música demoníaca que me quiere matar Unos putos que estaban allí Y un lagueo que era incomprendible bueno, eso fue el video de hoy Tan corto así como me parece Un epic puto fail No tengo nada que hacer Y nos vemos en el otro, en el siguiente video Así que bye bye, chao